La directora regional del Plan Nacional de la Presidencia, Militres Sánchez, entregó este viernes más de 5.000 pollos a personas de escasos recursos de la provincia de Duarte, con motivo a las festividades navideñas. Nosotros estamos de las 5 de la mañana haciendo entrega de solo pollo casa por casa, pero en vista de que esta gente está aquí, es digno de entregársele. Con alegría, vieron los muchachos haciendo las cosas, pero se les va a entregar uno para que se vaya. Porque así no es la forma. La forma de nosotros como plan social es entregar la casa por casa. Pero entendemos que esos pollos son de ellos también. Y ya que ellos llegaron tan temprano, entonces hay que hacerse que se lo lleve. Pero si tú puedes entender aquí está la familia entera de una casa que tiene que ver cinco o seis gente y nosotros lo conocemos a todos. Pero ya que yo está aquí vamos a compartir este momento de alegría y de satisfacción. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.